Para poder registrarte a la plataforma Parquesoft Nariño, tienes que acceder por medio de un enlace de una convocatoria o proyecto, o ingresar a www.psenar.com. Una vez ahí, nos dirigiremos a Parquesoft Nariño Convocatorias. En este caso, escogeremos la convocatoria Comunidad Emprendedores y Empresario, pero tú puedes escoger la convocatoria o proyecto que más gustes. Una vez dentro de la convocatoria, nos dirigimos a la sección de inscripción y seleccionamos la opción que más te interese. Ya dentro de la plataforma Parquesoft, ingresa tu número de cédula de ciudadanía y selecciona la opción Validar. Si ya estás registrado, saldrá un mensaje para proceder a realizar la inscripción al curso. En caso contrario, ingresamos la cédula de ciudadanía y nuevamente le das clic al botón Validar e ingresamos el formulario de la plataforma. Llena todos los datos solicitados. Aceptamos términos y condiciones y le damos clic en registrarse. A continuación saldrá un mensaje de confirmación del registro y selecciona la opción continuar para llenar el formulario de la convocatoria seleccionada. Y nuevamente llenamos todos los datos solicitados. Selecciona la opción enviar. A continuación saldrá un mensaje de confirmación del registro y selecciona la opción continuar y listo. Ya puedes acceder a la plataforma Parquesoft Nariño. Recuerda que para ingresar debes escribir el correo electrónico con el que nos hayamos inscrito y la contraseña es el número de cédula de ciudadanía.